Hola amigos de Santa Marta, estoy muy contento que mi gente de DirecTV esté trabajando en el barrio 11 de noviembre con su programa Escuela Plus y Piedra, Papel y Tijera. Muy contento de poder servirle a los amarios y muy pronto estaremos con DirecTV en pescadito.